Buenos días, buenos días a todas y a todos. Acabamos de terminar lo que es la tercera reunión del periodo de consultas que marca el convenio colectivo ante los despidos colectivos. Vamos a ver, es una reunión donde nos han comentado los planes de la, de la agencia de recolocación y bueno, pues con el Consejo valoramos de, de forma positiva, ¿no? Que la empresa tienda con estas facilidades a minorar el impacto en el desempleo que pueda ocasionar el ello. Sin embargo, no vamos a renunciar a nuestros tres objetivos. Uno, Primero, que se reduzca el perímetro de las personas afectadas, las que sea, que por el momento lo desconocemos. Dos, que este plan de recolocación sea efectivo y que la gente encuentre trabajo. Y por lo tanto, eh, se preocupe y hay una preocupación fuerte por, por las personas. Y tres, eh, vamos a empezar a mirar ya las salidas, y de qué manera se hacen, junto con los tramos también. Eh, comisiones Obreras no va a abandonar a la su responsabilidad de defender todos los derechos de las personas afectadas por el ERE, Que en resumen somos todas y todo, todas las mujeres y hombres de la mujer. Vamos a estar con vosotros. Tenemos cinco miembros en la mesa. Y estad seguros que vamos a velar porque todo el proceso se va con la máxima claridad, transparencia y en aras a tener el mejor resultado para todas y para todos. Buena suerte. Un beso fuerte para todas y todos. Chao.